Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2. Sobre el Estado. Capítulo único Artículo 13. Los símbolos patrios son el himno nacional, la bandera y el escudo establecidos por la ley que determina sus características y usos.